Buenos días, bienvenidos. El día de hoy será el tutorial sobre cómo crear la hoja de vida en LinkedIn como una base de datos o portal para el contacto profesional. Eh, cuando ustedes buscan en el buscador de Google o de cualquier buscador de Internet, LinkedIn, les va, eh, si ustedes no tienen la hoja de vida creada les va a aparecer esta pantalla. Aquí les aparecen... Eh, unas, unas opciones en la cual ustedes pueden encontrar, eh, o sea, cómo quieren registrarse. Entonces, supongamos que lo que ustedes quieren es eh, buscar un empleo. Entonces, le dan clic aquí en la opción de buscar un empleo y eh, aquí les va a aparecer una serie de opciones que están de acuerdo a la ubicación geográfica donde están eh, localizados. Entonces, eh, obviamente para poder acceder a estas ofertas de trabajo, pues lo, lo que les va a pedir es que ustedes se registren. Entonces supongamos que yo no tengo la hoja de vida creada, entonces lo primero que les va a pedir es eh, un email, una contraseña y aceptar eh, registrarse. Si ustedes tienen una cuenta en Facebook, pueden hacer la inscripción o el ingreso a través de Facebook y así no, no necesitan como diligenciar toda esta información. Entonces, específicamente eh, voy a utilizar esta opción de ingreso y eh, se les va, se va a registrar acá. Entonces, el... Acá, pues yo ya la, la tengo creada, entonces él me la él me va a activar eh, inmediatamente con base en el, en el registro del ingreso. Por ello, eh, pues es importante que yo tenga presente eh, cuál es mi, mi contraseña. Entonces eh, la voy a ir digitando acá. Entonces, una vez yo he ingresado, pues me va a aparecer aquí una información base y una serie de mensajes. Entonces, efectivamente lo importante aquí es ajustar la información base. Entonces... Eh, donde uno va a perfeccionar su perfil o a, a gestionar el perfil. Entonces acá eh, ingreso a ver mi perfil y aquí puedo editar la información. Entonces le doy aquí en el lápiz y aquí puedo editar mis nombres. Recuerden que esos nombres deberían aparecer eh, si quieren un perfil de investigador, tal cual como aparecen las citaciones. Aquí pueden eh, colocar también sus títulos de formación y su cargo actual. Entonces, por ejemplo, yo eh, tengo como cargo aquí registrado ser docente en esta institución. También eh, puedo eh, añadir otras vinculaciones laborales. Entonces, por ejemplo, acá... Eh, puedo adicionar otra vinculación, yo soy docente también. En esta institución. Entonces, eh, mira, como esto es un trabajo, digamos, por horas... Que se da esporádicamente entonces eh, lo ubico aquí esa opción de, de temporal entonces aquí está la universidad y este es en coloco la ciudad en la que se encuentra ubicado la empresa eh, Digamos que este trabajo lo vengo haciendo desde hace un tiempo, entonces le vamos a poner eh, una fecha hipotética y él, él, él va a asumir que ese es mi trabajo actual. ¿sí? Espera que para que no quede esto repetido. Entonces, eh, aquí ya me muestra cómo, cómo está configurado, ¿no? Entonces, profesor en la Universidad Arturo Prat, aquí le coloco la descripción. De la, el programa. Sí. Eh, él entiende que ese es mi trabajo actual, es como un trabajo complementario, entonces, eh, o sea, puedo decidir si, si le coloco los periodos de ejecución o lo dejo activo. Entonces, eh, le voy a colocar que actualice mi sector, no que actualice mi, mi ubicación laboral y le doy eh, cargar a la información, ah, perdón. Aquí quiero que la opción ah, que si sí, yo quería agregar contenido multimedia. Entonces, eh, no, no hay necesidad de agregar ese contenido multimedia. Entonces, bueno, aquí me aparece. Si en que me borró la vinculación con mi universidad de los llanos, entonces yo lo que debo hacer es eh, en este caso cambiar el cambiar la, la, la configuración para que quede que mi puesto actual. Aparezca el de la Universidad de Los Llanos. Entonces, eh, aquí está. Lo voy a dejar así para facilitar las cosas. Entonces, el, aquí uno puede colocar un portafolio de su trabajo, por ejemplo. Entonces, eh, puede colocar sus publicaciones o algo que sea importante. Y miren que aquí va a aparecer la, la información de docencia a, asociada a, a mi perfil, de acuerdo a los, a los elementos que yo ya haya colocado acá. Eh, tiene este, esta otra sección donde se colocan las aptitudes, es decir, eh, digamos, cuáles son las habilidades que yo puedo tener. Entonces, supongamos que yo voy a agregar una, entonces, eh, acá puedo agregarle que tengo habilidades en educación superior. Ah, bueno, me están diciendo que quite una, entonces voy a quitar el Excel, que estos son sugerencias que me ha puesto la gente, entonces le voy a colocar que educación superior, de tal manera que me, me lo vincule. Y le voy a colocar acá eh, Ciencias de la Vida. Y le damos Guardar. Entonces ahí ya me quedó adscrito esta estas habilidades. Eh, también aquí puedo configurar cuáles pueden ser mis potenciales intereses de acuerdo a mi formación. Y eh, el idioma de presentación de mi, de mi información. También eh, ellos ahora ofrecen una serie de concursos, de cursos eh, en línea para aprender diferentes habilidades profesionales y también aquí yo puedo agregar, eh, pues, o sea, puedo aparecer quienes han visto mi información. Entonces, si ustedes ven es relativamente sencillo, cierto, El, la, la, la hoja de vida dentro de LinkedIn. Eh, yo puedo agregar, por ejemplo, eh, otro idioma a mi formación, entonces puedo agregarle el portugués, ¿sí? Y eh, también él me da la opción de, pues, de crear mi, mi nombre y toda mi formación en, en portugués. Entonces, eh, pues eso como para potenciar eh, mi información. Entonces, eh, le puedo dar eh, aquí, ah, creo que tengo que completar. Voy a poner aquí lo, lo mismo para que me aparezca simétrico. Lo guardo acá y listo. Entonces ahí, pues, digamos, la parte inicial quedó en portugués. También le puedo agregar URLs. Entonces, eh, lo ideal es que el perfil ustedes lo dejen eh, visible y que él, digamos, pueda eh, modificarle. O sea, que uno pueda visualizar cualquier persona, eh, pueda ver los títulos, la experiencia, o sea, todos los detalles que les he mostrado. Eh, y también lo pueden hacer, por ejemplo, configurando que la foto del perfil solo la vean ciertas personas, o también la puede dejar totalmente pública, ¿cierto? Entonces, eso se hace en la edición de, de visibilidad, lo mismo que en la edición de contenido. Entonces, eh, si uno quiere pues, modificar la URL... Y, y digamos hacerla más corta o cambiarla eh, entonces esto lo puede hacer aquí en personalizar la URL y el, el resto pues ya es como, como esa parte base entonces espero que eh, les haya servido pues la ilustración con respecto a la estructura del perfil y con ya, digamos, de otros otros elementos que trae la, la plataforma, pues también yo puedo hacer publicaciones, también puedo contactar personas, ¿sí? Entonces, puedo a mí me envían invitaciones y yo puedo decidir eh, aprobarlas, ¿sí? Entonces, simplemente les doy, si es una persona que conozco, le, le doy que acepto la invitación, también puedo buscar empleo, entonces aquí en la opción, él usa eh, como estos datos de, de información con respecto a mi, a mi ejercicio laboral y me hace una serie de recomendaciones sobre dónde desempeñar. Eh, también puedo eh, enviar y recibir mensajes, entonces eh, aquí las personas me pueden escribir y también pues, yo les puedo responder y también aquí hay una sección de notificaciones en las cuales pues me pueden llegar eh, mensajes por ejemplo de cumpleaños de alguna persona de mi red de aniversarios de trabajo de ofertas etc ¿sí? entonces esa es como, como la estructura y en esta sección de productos también ellos pues ofrecen ofrecen algunas Ayudas adicionales, entonces, por ejemplo, aquí para eh, de, van a poner un, un simulador para los salarios, ¿sí? Y todavía no está activo, tiene la opción de crear grupos, de encontrar clientes, ¿cierto? Entonces, miren que aquí eh, esto está orientado, por ejemplo, a las personas que trabajan con ventas y así. Entonces, el... Digamos que LinkedIn es la base de datos de referencia, la plataforma de referencia para profesionales, todas las personas deben tenerlo, y eh, es importante que, eh, digamos, se mantenga actualizado, independiente del, del perfil profesional que uno tenga. Y la otra recomendación es que, por ejemplo, en la red de uno eh, estén específicamente personas que uno conozca o que sea importante para eh, su perfil profesional. Entonces, por ejemplo, eh, que en la red de contactos pues realmente estén personas que tienen alguna interacción o que los conozco de alguna manera eh, relacionadas con mi trabajo. Entonces, esto es importante para no tener, no recibir como mensajes indeseados o también eh, que, que, que se tengan personas que no, que no son contactos y por lo tanto lo único que hacen es como subir las estadísticas, pero pues en, en un caso de que uno necesita hacer un, un contacto profesional, pues no le van a servir a uno de nada. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias por su atención y eh, quedo a disposición para las dudas. Nos vemos en la próxima.